La calle Mañeta me parece una calle emblemática de, de esta ciudad con, con muchos atractivos, ¿no? El mercado de Santo Domingo a pocos metros. Al final son edificios que tienen alma, que, que tienen mucha historia. Fue el edificio donde nació Sabicas, nuestro flamenco más internacional. Eh, descubrí que, que en la planta baja regentó una carnicería la bisabuela de mi hijo, que eso fue una sorpresa enorme. Las viviendas son pequeñas y la caja escalera también es muy pequeña, con lo cual no cabía una alineación completa de barreras y tuvimos que optar por una alineación parcial. Quizás lo más singular es la introducción de un ascensor eh, autoportante en el hueco de escalera que permitiera eh, acceder a todas las plantas. Gran parte de la intervención es la, la introducción del propio ascensor y una intervención en planta baja. Luego ser un poco en ese espíritu de conservar la escalera, tirar el argumento para que se conservaran en la medida posible todos los acabados de, de la propia escalera, las maderas, la forja. Es una obra sencilla pero en la que se ha puesto un poco el mimo en las pocas cosas que se Producía, como se cometía plantas, como eran los en con plantas. Ha sido un, un equipo que ha sido como una familia, eh, tanto los vecinos, como con la constructora, como con el arquitecto. Y nada más, estamos muy contentos con el resultado.